Brian, ¿cuál es tu secreto? El secreto para la tusa es verse el capítulo 73 de Pasión de Gavilanes cuando Franco está pañetando No, Brian, el secreto para cuidar a su gato Ah, no, ser like a ver buenos precios, me dan 15% de descuento en todos productos y servicios Mejor dicho, me dejan pagar hasta en efectivo